Hablamos con el director de Cultura, José Antonio, que nos va a hablar de este ya tercer festival que comienza hoy para los niños, porque también hay muchos para los mayores, no lo cuenta José Antonio. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, damos comienzo hoy al tercer festival de títeres, marionetas y teatro de objetos. Eh, lo hemos comentado en alguna ocasión, el teatro infantil o familiar funciona bastante bien en San Pedro de Alcántara por las dimensiones de la sala, por las dimensiones del escenario. Y bueno, porque hay un tipo de público que, que, que viene no solamente de San Pedro, Marbella, las urbanizaciones aledañas de Estepona y tal. Así que nada, eh, el año pasado se cerró con bastante éxito y este año pues proponemos nueve espectáculos. ...la mayoría de ellos pues de una calidad excepcional... ...porque estamos hablando de espectáculos que han ganado el CETEN... ...que es, en fin, el, el galardón más prestigioso que hay... ...o han sido finalistas en los MAX, etcétera... ...así que, bueno, esperando que el público responda... ...y, y proponiendo pues eso, una, unos espectáculos variados y de calidad... ...hoy tenemos, empieza el festival con Jordi Bertrán... ...que es un afamado uh, titiritero, marionetista catalán... Eh, ...con un, una función clásica que se llama Poemas Visuales... ...que lleva casi 20 años en, en los escenarios... ...pero que no se cansa de, de, de, de estrenar allá donde va... Y, ...y tenemos una serie de platos fuertes... ...no sé, se me ocurre aquí, pues la, las Cotón... ...que es en mayo, eh, Premio Fetén... ...tenemos Zunzun Teatro, una compañía vasca... ...también con Soy Una Nuez, también estuvo nominada... ...en fin, creo que... ...y lo que has comentado también un poco al principio... ...que no solamente es teatro para niños... Eh, ...que aquí puede venir cualquier adulto... ...y se lo va a pasar en grande... Eh, ...porque además muchas veces... Eh, ...las funciones ya mezclan... Eh, ...sonido, imagen, eh, última generación, etcétera... ...así que nada, yo hago un llamamiento... ...ahora que me pones el micrófono... ...para que todo aquel que quiera venir una mañana... ...los dos primeros espectáculos son a las 12... ...pero el resto de espectáculos serán a las 6 de la tarde... ...sábados o domingos... Pues que venga, que venga con sus hijos, sus hijas y que, y que lo disfrute. Eh, José Antonio, en febrero, eh, para las personas que no han podido asistir ya este mes, por los pues se han enterado o por no han podido, eh, ya para el mes de febrero tenéis dos preparadas, yo creo que hay dos, una al principio y otra al final, Podía ya ir adelantándome para que la gente se lo note en la agenda? Sí, lo que es la programación adulto, bueno, eh, ya el próximo fin de semana lo tenemos bastante completito, porque el viernes en el Trapiche tenemos una gala lírica de la ópera a los musicales, una mesa soprano que vive en Marbella, en San Pedro Marbella, que es Rosa Pérez, que es bastante prestigiosa y bueno, ha traído... A, a un elenco a rosa, rosa pérez and friends ¿no? eh, tres amigos que que bueno que hacen que van a hacer una gala lírica excepcional tenemos el domingo aquí en la Alcolera el aula fic eh, de josé manuel santos en fin, un aula donde sabemos que se da una formación integral de cante de, de música de baile etcétera ...y el sábado también tenemos a, en la Alcolera... ...a la Asociación de Amigos del Teatro de Marbella... ...con una obra de Miguel de Cervantes entre meses ¿no? ...y pues, se puede decir que febrero es el plato fuerte... ...de la programación adulto... ...porque el día 3 de febrero viene... ...la Curva de la Felicidad, Camino Diego y otros actores... Eh, ...una comedieta... Eh, ...lleva 14 años en cartelera y bueno... ...ahora está recorriendo, ha estado todo el tiempo en Madrid... ...pero ahora está recorriendo toda la geografía nacional... ...tenemos también como plato fuerte o muy fuerte... ...el musical del Celu... Eh, ...que ya pues bueno, estuve viendo ayer... Eh, ...si se habían vendido algunas entradas... ...y ya está la mitad del teatro vendido... ...hay mucha expectación por ver ese musical... Y, y bueno en adulto pues tenemos también Miguel de Molina al desnudo premio Max en el 2017 que ya estuvo en Marbella pero que queremos hacerle un homenaje a, a nuestros mayores de cierta participación activa con esa obra viene el Perro del Hortelano... que es una versión del clásico de Lo de Vega hecha por Paco Mir un miembro de Tricicle eh, en fin, eh, así a bote pronto que yo recuerde, es un poco lo que, lo que va a venir. También hemos abierto el teatro a todo tema benéfico, hay un par de asociaciones que van a hacer aquí galas, o bien musicales o bien de teatro. En fin, que hasta finales de mayo tenemos una programación variada, completa. Eh, el Teatro de Marbella se está, se está reformando, yo supongo pues, que vendrá mucha gente también eh, de Marbella que son súper aficionados al teatro y nada, encantado de recibirlo aquí con los brazos abiertos. Muchas gracias. Enhorabuena por tu trabajo. B. A. B. C. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. P. U. R. S. T. U. V. W. X. Y. I.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 to ask <laughs>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 Dine, nine, nine, nine, nine, Y, y, y, y, y, no quiero ir. Fine, fine. 5 the line 5 Okay. Gran poeta.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 pa la ta